Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo incrementar nuestro Ki. Como sabemos, el Ki es la energía vital que todos tenemos eh, dentro, de nuestro, de, de, dentro de nuestro estómago. Con esta energía se pueden hacer diversas cosas. Esta la energía es la misma que utilizamos tanto para movernos, como para hacer alguna actividad, como para caminar. Sin embargo, eh, con la energía del ki se pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, podemos hacer una bola de energía. O si empezamos a correr, podemos llegar a correr a velocidades impresionantes. Incluso a, a superar más de 100 kilómetros. Eh, también se pueden... Eh, a usar el ki para otras muchísimas cosas como para sentir la energía de otras personas seres y plantas muy bien para aumentar nuestra energía para aumentar el ki eh, antes que nada hay que mencionar que el tao es una filosofía oriental que cree que con la energía sexual eh, se crea todo tipo de, de cosas ¿no? Eh, con esta energía sexual es con la que en realidad tú te puedes mover, vuelvo a insistir, puedes caminar eh, y sirve para crear todo tipo de cosas creativas. Entonces ahí está la clave. La clave es, obviamente lo tengo que decir, no hay que eh, masturbarse, eh, ¿sí? no, no hay que... Eh, hacer eso porque al hacer eso tú estás desperdiciando tu energía la energía sexual es una energía que debe ser aprovechada eh, para fines eh, más poderosos ya que cuando una persona eh, está en el acto asexual pierde esa esa energía se va esa energía entonces ahí está la clave la clave es no desperdiciar esta energía sexual, cambiar la vida, transformar esta energía que es una energía, por así decirlo, eh, poderosa, agresiva, eh, en un poder, en una fuerza mucho más grande. Cuando las personas dejan de desperdiciar eh, su energía sexual, eh, van acumulando más energía va aumentando su ki además de esto hay otra cosa muy interesante que va en conjunto con esto que es eh, que tú tienes que tener emociones fuertes para aumentar tu ki tienes que estar muy emocionado para poder aumentar tu ki como por ejemplo como cuando una persona eh, está excitada ¿no? que si me estoy refiriendo a lo sexual cuando una persona está excitada su ki aumenta en ese momento pero después lo pierde entonces tienes que estar excitado pero no de manera sexual para que tu ki aumente y obviamente no teniendo eh, actos sexuales y es eh, en conjunto con esto transformando eh, las emociones lo, perdón los sentimientos negativos como la rabia el coraje en energías eh, en sentimientos eh, positivos como eh, lo pueden ser la fuerza de espíritu el espíritu guerrero la fuerza de voluntad en emoción en eh, sentimientos eh, que se transformen en emociones de alto poder esa es la clave entonces tenemos para aumentar nuestro ki básicamente tenemos que estar muy emocionados por algo muy emocionados por algo y tenemos que transformar todos estos sentimientos negativos, tenemos que transmutarlos eh, en sentimientos positivos tenemos que básicamente transformarlos en, en amor porque en el momento en que tú conviertes tus eh, sentimientos negativos como odio tristeza en amor eh, se convierte en positivo y por lo tanto se convierte en fuerza en poder y ahí es cuando va aumentando tu ki y como sabemos el ki está en el estómago se va aumentando tu esfera de energía, se va haciendo cada vez más grande, más grande y más fuerte entonces básicamente eso es lo que se tiene que hacer por cierto que diversas filosofías como la del tai chi y el tao también recomiendan eh, que para desarrollar tu Ki, porque una cosa es aumentarlo y otra desarrollarlo, eh, tienes que flexionar tus rodillas, y bueno ahorita no estoy parado, ahorita no me puedo parar, flexionar tus rodillas, y, porque de esa manera aumenta tu Ki y ponerte en posición. Eh, y así se va desarrollando el Ki, esto sirve también como para hacer bolas de energía y eh, todo esto, esto cosa. Hay que recordar eh, que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, son seres eh, que están eh, limitados, pero se pueden volver seres ilimitados teniendo eh, altas vibraciones en su cuerpo. ¿Y esto cómo se logra? Lo vuelvo a repetir, transformando las emociones negativas y no masturbándose en energías positivas para que esto se transforme en una, vibra de, en una vibración alta y la vibración alta se transforma en un poder muy grande y así eh, aumenta eh, tu ki entonces es algo que no muchos van a estar dispuestos a hacer eh, bueno quizás yo por eso tengo el ki un poco más alto porque nunca he estado interesado por lo sexual eh, y nunca he tenido y nunca he tenido relaciones sexuales entonces eh, este, este video no es morbo ¿eh? no es para que piensen que soy morboso simplemente son cosas que se tienen que decir que se tienen que eh, aclarar si ¿sí? la energía sexual es un poder que puede ser utilizado para de allí eh, desarrollar los poderes, pero es algo que la élite oculta. Eh, y que por eso eh, la mayoría de la gente que nos controla, que controla la humanidad, quiere que todo el tiempo estén viendo pornografía. Porque de esta manera pierden energía y de esta, de esta manera pierden poder. Y sin su ki no son capaces de hacer cosas increíbles. Como lo podrían ser volar, levitar, hacer una bola de energía y alcanzar velocidades impresionantes entre otros poderes eh, eh, ya estaremos más hablando más, más a, a fondo de, de todo esto así que ya lo que saben hay que emocionarse para que su Ki eh, aumente ¿sí? esa es la clave, bueno amigos eso sería todo por el día de hoy, si les gustó el video dale like, suscríbete, activa las notificaciones eh, y bueno si puedes también únete, nos vemos hasta un próximo video, muchas gracias, hasta pronto.